hoy sí, ahora sí. se me acordé pero hoy si no prepara la presentación cuando se pase y se quedan y ustedes la mala está noche ¿no? A ver, pues ya vamos a empezar este, Quiero antes mencionar que este trabajo en general tiene mucho de las ideas del grupo de modelación de nichos donde están los profesores Jorge Soberón, mi asesor que es Manuel Falconi, y pues dar el reconocimiento porque pues parece que todos los algoritmos dicen Luis, pero no es cierto. Están todos ellos. Este, les voy a dar una ide mis ideas sobre el campo de modelación en este punto. Quiero considerar primero que el campo es muy complejo, ¿no? Entonces hay ideas que son imposibles abordar si ustedes no comprenden mecanismos básicos. La tesis en la que estoy trabajando engloba tres, tres mecanismos básicos el primero es nicho que tiene que ver con la idoneidad del hábitat para una especie el segundo es el movimiento cómo se mueven las especies y el tercero es cómo interactúan con otras especies o consigo mismas no competencia intraspecífica, ese tipo de cosas entonces para mí es importante primero entender esa parte para poder ir más allá y bueno Comienzo con esto. Uy, qué pedo se ve. Ustedes, cuando ven este mapa, ¿qué es lo que ven? Así. Pues una distribución potencial, ¿no? Y de este lado, veo al nicho de la especie, un elipsoide como modelo de nicho de, de la especie, los puntos negros son las presencias, y los puntos de, en el mapa son las presencias también. ¿Sí? Entonces, ¿les gusta ese mapa? ¿Les dice algo ese mapa? La primera cosa que les dice es cuáles son los sitios por donde vive la especie, ahí están, ¿no? Y cuáles son los sitios donde podría vivir la especie. Pero yo no me quedo ahí, a mí me gustaría saber un poquito más en esto de ecología de invasiones o de distribuciones históricas, me gustaría saber cómo es que los puntos esos negros se distribuyeron, cómo es que llegó la especie a esos sitios. ¿Y por qué no está aquí? ¿Sí? Entonces, son dos cosas. Ahí. La, la especie tiene un crecimiento y se empieza a dispersar, pero hay sitios donde no puede invadir, ya sea porque hay una barrera geográfica, ya sea porque el ambiente no es tan bueno, entonces hay algo en ecología que se conoce como efecto alí, que es el umbral mínimo necesario para que una población se establezca. Si no se pasa ese umbral, es muy probable que la, la población muera. Entonces, a pesar de que sea idóneo un sitio, pues quizá nunca llegue la especie, o quizás sí llegue, pero la diferencia entre tasa de natalidad y tasa de mortalidad es mayor y muera la población. Entonces, ¿cómo, ¿por dónde empezar? Pues, con lo más básico, todos ya han de estar medio cansados escuchando el pan, ¿no? Así como, chile, de biología, ambiente, movimiento. Pero, tres preguntas básicas, ¿cómo es? ¿Cómo es Que es la parte que tiene que ver con el nicho fundamental. ¿Cuál es la relación entre posición en el espacio de nicho y este, tasa de crecimiento, ¿no? La abundancia o otros atributos de adecuación. Esa es una pregunta y ya la han abordado mis colegas. La otra es cómo inter interactúa con las demás especies. El que esté una especie con otra, no necesariamente quiere decir que si es una competencia, una vas a saber quién va a ganar o quién va a perder, ¿no? Probablemente se disminuyan las dos tasas dos de crecimiento, pero lleguen a un equilibrio, estén las dos especies coexistiendo. Puede ser que la competencia sea tan dura que los dos llegan, a son, llegan por debajo del umbral y fallecen ¿no? bueno, se extinguen más bien o el otro, el otro escenario una gana o otra pierde ¿sí? entonces reconocemos que hay idoneidades diferenciadas en el hábitat es decir, hay sitios que son más, más buenos para una especie que otros reconocemos que hay mecanismos de movimiento también que hay interacciones con otras especies, pero cómo es que estos mecanismos operan para determinar una distribución y las abundancias a diferentes escalas es una pregunta. Entonces, pues todo mundo o todos los que hemos trabajado en este campo alguna vez hemos escuchado artículos de que pues se menciona la importancia de los tres factores, pero ¿qué es lo que usamos? Utilizamos modelos correlativos que son aproximaciones estáticas a las distribuciones. Entonces, una cosa es saber dónde está o la otra es hacer un buen modelo de Maxent o cualquier algoritmo y determinar el umbral óptimo para convertir un mapa binario donde te va a decir la posible distribución de la especie. Pero esto sigue siendo estático y estás haciendo un recorte a un mapa de distribución potencial. Entonces el supuesto es que las poblaciones ya están en equilibrio y eso nunca es cierto, bueno, al menos de lo que yo sé, no he visto ninguna población de equilibrio y siendo pocos los trabajos que engloban estos tres factores ahora, otra cosa importante que siempre debemos de tomar en cuenta es que las configuraciones del BAM son dinámicas entonces, hemos visto diferentes configuraciones, ¿no? donde la especie gualasiana que estudiamos la especie cuchinsoniana pero estas configuraciones pueden cambiar a lo largo del ciclo de vida de los organismos y dependen de cómo interaccionen estos tres factores a diferentes escalas aquí tengo una, un ejemplo de una especie que está en la, en la isla Guam una especie de, de, este, de serpiente hay aves y esta serpiente la introdujeron y empezaron a Ah, este, se murieron como siete especies de aves ¿por qué? porque ahí estaban en una isla y la M estaba restringida entonces lo que determinaba ahí la distribución pues era cómo jugaba la biología con el movimiento ¿no? cómo se interactuaba con las demás especies en este caso la especie de, de boa que metieron la otra es hay condiciones muy buenas para, para la consistencia entonces está en el movimiento, las, espe las especies intermareales coexisten, hay buenos factores para biología para M y para este y para A el nicho bicho abiótico entonces un experimento, remueven una especie de competidora y pum es el experimento de Paine empiezan a ver que la, la riqueza de especies disminuye entonces esto es muy dinámico o sea, si desaparece una especie si el, el ciclo de vida de la especie cambia, bueno más bien si, si la especie tiene un nicho diferente en cada, en cada estadio no es lo mismo para ustedes si ven el nicho para una semilla, el nicho para una plántula o el nicho de un árbol ya crecido ya tiene mayor resistencia entonces las idoneidades van cambiando en cada ciclo del, este, del, bueno en cada estadio hipótesis sobre el nicho tenemos conjuntos convexos, una hipótesis. Hay un centro de masa para el nicho y hay un centro de idoneidad. El centro de idoneidad no siempre coincide con el centro de masa. Es decir, para nosotros el centro de masa con los con los elipsoides, pues es es el centroide, pero no siempre es el mismo. Entonces preguntarse si si coincide el centro de masa de la nube de puntos con el centro de idoneidad. A lo mejor lo más adecuado no está en el centro. ¿no? De este... hemos trabajado con hipótesis sobre abundancia y, este... y adecuación o idoneidad entonces la abundancia se concentra que la... dice que la tasa máxima de crecimiento se concentra en el centro del nicho esa es una hipótesis con la que hemos trabajado quiero determinar abundancia en una de las preguntas ¿no? hay diferentes trabajos que intentan sacar métricas son métricas que correlacionan la abundancia con el valor de algún algoritmo una, una métrica ahí pero de nuevo estamos en métricas que son estáticas y no capturan las, las dinámicas de las especies bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? pues hay que estudiar modelos que, con, que consideren los tres factores para tener una mejor aproximación a un área de distribución de una especie. O sea, aquí hay un ejemplo. Imagínense una población aquí en verde, empieza su, su, su crecimiento y después tienes de, cuando ya se dispersó, ¿no? Entonces, donde todo es accesible, invade todo. Donde tiene una barrera... Pues ya nunca invadió, ¿no? Es lo que les decía. A lo mejor nunca llegó. Puede ser una barrera, una barrera biológica, una barrera este, biogeográfica. A lo mejor la barrera no es tan importante y se puede llegar por diferentes rutas. Preguntas para el campo de invasión, ecología de invasiones. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Pues con modelos, modelos matemáticos que son multiescala. Multiescala, ¿por qué? Porque combinan cuestiones demográficas, que son escalas chiquitas, con cuestiones de nicho, con cuestiones de movimiento y este, interacción. Este es el ejemplo del modelo que ya no quisimos explicar mucho, pero ahí se los pongo. Entonces, cada uno de esos componentes está relacionado con, con algo de lo que nosotros conocemos. La tasa de crecimiento por sí misma depende solamente de condiciones ambientales, de condiciones del nicho grinen el nicho realizado puede ser más o menos para los que se quedan con la duda porque puede ser positiva la interacción es cómo interactúa con las demás especies, cómo se relaciona con su entorno y consigo misma y hay denso dependencia y lo otro es los movimientos de la especie ahí tienen el BAM ¿sí? entonces ahí está un esquema de modelo a tiempo discreto tienen que la población en el tiempo T más 1 va a ser igual a su idoneidad por la matriz de crecimiento poblacional más el flujo neto de migrantes. Ese es un modelo a tiempo discreto. Y aquí está un modelo a tiempo continuo un crecimiento logístico, entrada y salidas, ahí son tasas de crecimiento, tasas de movimiento. Entonces, quiero preguntar si yo comienzo aquí mi dispersión en este punto, ¿cómo voy a invadir los demás parches? ¿Sí? Cada uno de esos parches tiene una idoneidad diferente. Y hay una relación entre distancia al centro de nicho y número de individuos. Vamos a estudiarlo cuando todo es accesible. Pues fíjense, hay muy buena relación entre esta hipótesis de centralidad de nicho y abundancia. Todavía no estamos metiendo mecanismos evolutivos ni de interacción. Pura biología de una sola especie. Pero ¿qué pasa cuando tomo en cuenta que hay barreras a la dispersión? Ya les dije, puede ser una barrera ecológica o biológica, que puede ser en, a efecto alí, o puede ser una barrera de biogeográfica, que hay huecos ahí. Entonces, ¿qué pasa? y sí, qué, qué malo que no se ve. Pero miren, ya terminó, y la distribución es una cosa así, bien rara. Pues va caminando por acá, y la relación entre abundancia y población ya se va perdiendo. A ver, la volteo por si la quieren ver acá. Sí, sí, sí, sí. Sí, está en PDF la presentación ya. Sí. Sí, se puede hacer animaciones por... Pero ya bien. Entonces, un mecanismo muy sencillo, como una barrera a la distracción, hace que la hipótesis de, de Enrique, la hipótesis guadalpana de Enrique, no sirva. Bueno, no, más bien no sirva. Sí sirve, pero... Perdón, lo dije mal. Disculpen. No es que no, no sirva, sino que no se puede probar. No se puede probar. El mecanismo implícito ahí es que si sí hay una relación entre abundancia y posición de nicho. Si no hubiera barreras, se comprueba fácilmente que si sí hay una correlación entre abundancia. Pero cuando hay barreras, fíjense. R cuadrado del punto cero dos entonces esas correlaciones que les muestra Enrique probablemente no tengan que ver con que a lo mejor no hay una buena adecuación o hay otros componentes simplemente la especie no ha llegado y eso a qué nos lleva a que hay una estructura espacial de las idoneidades y que esa estructura espacial provoca que también se presenten estadios transitorios es decir que a lo mejor este, es muy, muy, este parche es muy bueno pero acabo de llegar entonces recién está creciendo la población tiene una abundancia pequeña correlación mala porque tú esperarías mucha abundancia y realmente estás viendo poca abundancia pero es un proceso de estructura está, la población está en estado transitivo, no ha llegado a su equilibrio supuesto de los modelos correlativos los, las, las poblaciones están en estado de equilibrio no vamos por la siguiente pues esto lo hice para criptotis. Entonces, la pregunta siguiente es, bueno, pues si no puedo tener una aproximación por estos mecanismos que son muy complejos, pues ¿cuál es la métrica que me sirve más para medir distancia, al, este, bueno, por relacionar la abundancia con composición en el espacio de nicho? Pues ahí están los resultados. Ya, cuando usas la idoneidad pura, pues se, se encuentran en las mayores abundancias, porque es idoneidad pura. Cuando usas Mahananobis, miren, llega a, lo, a punto .57, euclidiana punto 26. estos max -ends son muy malos max end background 1 zona, zona de entrenamiento a zona de, pre, este, de, predicción, de predicción es del mismo tamaño hace más grande la m y más grande la m y va disminuyendo la, la correlación entre abundancia y la salida del algoritmo este entonces al parecer, hasta el momento, la mejor métrica que tenemos es la de Maja Lanovis Y esto es con una especie virtual, pero no les mostré con cuidado la tabla que, que presenté y se mostraban los diferentes algoritmos y el valor de las correlaciones. Para un trabajo de 2014, me parece, del, de un... Ay, ¿Cómo se llama? Lichos. Bueno, de uno del grupo de... Eh, Carlos. Carlos Llanes encontré una correlación de punto 92, una r cuadrada de punto 92 más bien, no una correlación sino un coeficiente de determinación cuadrado de punto 92 ¿cómo se aplican estos modelos? esto es una cuestión teórica ¿si ¿Sí lo han visto? son preguntas sencillas que te, te responden cosas como que, ah bueno, posiblemente en la biología o en una especie real esté pasando esto si no hubiera hecho esa simulación con el efecto alí a lo mejor nunca me hubiera preguntado que por qué la correlación en algunos sitios, las de Enrique, salen bajas. ¿No? Este... Entonces vamos a ver las aplicaciones. Una aplicación es a lo de la plaga del aguacate, lo de Gileboros. Y bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues parametrizar el modelo. ¿Cómo lo parametrizamos? Tenemos que tener una estimación de tasa intrínseca del factor de densodependencia de las poblaciones, es decir, si, de esos, si es muy fuerte este, este valor, pues voy a crecer muy poco porque mi competencia intraespecífica es muy fuerte. ¿Y cómo se mueve la especie? Los kernels de dispersión te dicen la razón de movimiento a cada uno de los parches. ¿Cuál, ¿Cuál es la proporción? Bueno, en términos objetos, ¿cuál es la proporción de individuos que van para acá, para acá, para acá, para acá, para acá y para las demás celdas, no? Ahí está. Ya me quemé porque Andrés ya presentó esta, pero esa es la animación de Pero mejor. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos, sacamos un mapa de densidad de árboles de todo América, de Norteamérica. Entonces, ahí te dice cuál es la proporción del pixel que es árbol, ¿no? Estamos modelando la gracias ese es el lo que determina que haya mayor o menor denso dependencia. Poco recurso, mucha denso dependencia. Mucho recurso, la denso dependencia disminuye. ¿sí? Entonces, pues agarras, haces un modelo y ves cuál es la proporción de árboles que hay en cada píxel. Y de eso sacas cuál es la proporción de aula, es Una primera aproximación. Aquí van a ver lo malo de estos modelos, que no hay datos. Entonces... Lo que, te, lo que hace son aproximaciones y supuestos fuertes. Una es que agarres esa proporción de árboles y supongas que, es, que la densidad de lauráceas es proporcional a la idoneidad de cada píxel. Ese es el supuesto que utilizamos para calcular las tasas de densodependencia. La, la tasa de crecimiento se calculó a partir de datos de laboratorio. Encontramos artículos y vimos que había este, tasas de crecimiento para el Gileborus. Y el kernel de dispersión, pues buscando las revistas también, el animalito en un año se mueve 54.1 kilómetros lineales en un, año, en un año. Entonces, ahí empezamos a parametrizar, hicimos algunos kernels que no, que no nos convencían mucho, pero la ventaja de estos modelos es que te permiten simular varios kernels, varias tasas de crecimiento y preguntas si yo empiezo por acá llegará acá la invasión o qué camino tomará la invasión no? si yo empiezo por allá a lo mejor nunca, nunca llegue porque las condiciones son tan malas alrededor a la vecindad, que muero más rápido de lo que de lo que invado los demás parches donde ya está bueno ¿no? mismo problema pero esto es aplicado a la invasión del vector de Malaria, el Abdes aegypti, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, Gami. Ok. Este, Anopheles. Anopheles, Entonces, de nuevo, buscar en la literatura parámetros biológicos que te digan cuál es la, la R0, cuántos individuos puede tener una, una hembra, que es de 346 a 435 por hembra en su ciclo de vida, y ya sacas una estimación de, de la, la razón entre el tiempo generacional y esa R0, te, te puede dar una estimación de la tasa de crecimiento, de, RI, de R0 en este caso. Esos datos son de laboratorio también y son en condiciones óptimas. Entonces, voy a suponer que esas condiciones óptimas como estoy ocupando esta hipótesis de centralidad, son proporcionales a la idoneidad. Entonces, donde la idoneidad es 1, se llega a la máxima tasa de crecimiento, que es 0.2, que es la de los laboratorios. Si me, si me muevo a una idoneidad más baja, pues obviamente esa, R0, esa R va a bajar, va a ser otro, otro, otro valor. Y pues hay esta estimación del rango de la dinámica por año, ¿no? Cada año. ¿Cuántos, cuántos reportes se tienen del mosquito en Brasil este se tiene desde 1930 esa información y llegó a 1940 porque nunca invadió no llegó a México, no llegó a Centroamérica, entonces ahí están las dos simulaciones y qué mal, bueno entonces este es un escenario muy conservador y replica lo que pasó en ese, en ese, en ese escenario de, que les mostré del estático pero vamos a verlo con un poquito más de dispersión, que hubiera pasado? ¿Cuántos un poquito más? Este No tengo, no tengo pero es como 0.1 unidades más de dispersión. No tengo ahorita los números exactos de ese kernel. Pero fíjense, esto no es realista porque es un kernel que estamos proponiendo, pero que sí me ayuda a saber? ¿cuáles son las rutas de invasión? ¿por dónde hubiera llegado? si la repito ustedes ven con mucho con una lupa por dónde llegó ¿no? una cosa es que yo no pre pueda predecir exactamente en qué tiempo va a llegar pero lo que sí me puede ayudar con esta información es ¿cuáles son las rutas de invasión? y ¿cuáles son donde tendría que poner las medidas de control biológico, ¿no? ¿Cuáles son las rutas? Aquí debe de haber más cuidado porque esta es la ruta donde podría llegar. Entonces, ustedes juegan con simulaciones, hacen varias simulaciones, meten diferentes kernels y se, se tienen rutas más probables, ¿no? Rutas más probables de llegada. Ahora, la pregunta es... Ya que tengo esta esta ruta probable de llegada, ¿cambiará con, con, con las interacciones? Ese es el otro factor que debemos de meter. Pero al menos para invasiones, esto en modelo sirve muy bien. ¿Por qué? Porque cuando las especies llegan, pues no tienen competidores nativos así. Que, que, que estén adaptados o que hayan coevolucionado para, para decir si sí, sí hay una merma de las poblaciones generalmente ustedes ven una especie invasora y se expande rápidamente no porque no hay un fenómeno como una coevolución con otros competidores depredadores que disminuyan esa tasa de invasión ahora la, la última parte que, que nos costó mucho trabajando con, con Andrés y con Ángel y con todo el grupo de, de, de, de modelado, fue, estos modelos tardaban 32 días en correr para una cosa que tenía 3.000 celdas, 3.000 parches. Estos son 11.000 parches. El código que estaba para resolver ecuaciones diferenciales en R, que realmente estaba escrito en Fortran, o sea, era un wrapper que te mandaba código de Fortran y C. Pero tardaba muchísimo. Entonces... Lo que estamos haciendo es reescribirlo directamente a código de C++. Y esto que, tarda, que tardaba, bueno, que no lo hacía, ¿verdad? No llegaba ni a 3.000 celdas, ¿saben quién, no Ahora se lo echa en 10 minutos, a 11.000 celdas. ¿Sí? Ya tenemos eso, y pues va a ser un paquete o va a ser algo para que usen ya algoritmos basados en proceso. Basados en dispersión, basados en... Este, ¿Cómo se llama? En nicho y este, crecimiento poblacional. Aquí el reto es tener los datos, los datos biológicos. Datos biológicos, fuentes de datos, artículos, las bases de datos con padre y comadre, anótenlas, son datos demográficos y cada una, madres para plantas, tiene como 700 plantas, matrices para 700 plantas. ¿Comadre, comadre, comadre, comadre, ¿sí? Ah, compadre, eh, compadre la de plantas, perdón, no sé sí, la de Y con ¿sí? sí. madre tiene como 300 y cacho especies de vertebrados. Sea. Ahí está el trabajo, ahí está mi visión. Es una visión muy, muy restringida porque me gustaría entender primero los mecanismos básicos. Ah, ¿sí? ah, no. Y hay este, mexicanos incluidos del de, de, de, Instituto de Biología, Ecología. Perdón. Este, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Oh. En el momento ¿Sí? que vas a meter las interacciones, a lo mejor la pregunta que se ve la más probable va la más no probable. ¿Tú ¿Sí? ¿Puedes ver la siguiente pregunta menos probable? ¿no? También es aquí. Sí. ¿Es probable en el, sí, sí, sí, que sí. sí, sí, sí. Lo puedes ver. Se hace con simulación Monte Carlo, tú pruebas diferentes valores para. pruebas una distribución de valores para tu kernel y sacas, sacas rutas, y sacas mapas, y sacas varianzas, lo que nosotros hemos hecho para los modelos estáticos, para un modelo dinámico. ¿Sí? Una cosa, la diferencia en función de que la de estos valores de, de saber que. Eh, ha avanzado 50 kilómetros más o menos por año, en una región o solamente, en función de la capacidad de dispersión del organismo o en función de que pueda tener algún factor que pueda ayudarlo a que a que se mueva. Bueno. Mira, al principio, cuando lo empezamos a hacer, nada más lo hacemos dependiente de la distancia. ¿Y cómo determinamos la distancia de la dispersión? Pues buscando revistas. Ahí. Fuentes de datos como que te dicen el rango de, de, de, de lo que sea mueve en un año es, es 54 kilómetros, pero hay otras, y ayer lo estaba platicando Gonzalo que también está colaborando en la otra parte de este proyecto de Gideboros, pero es otra especie, este, que te dicen estimaciones de tiempo de vuelo de la especie. Entonces tú ya empiezas a hacer cálculos de distancia, por tiempo de vuelo, y haces supuestos. Son supuestos fuertes, pero a mí me gusta más. Que un modelo estático que te puede decir, puede invadir todo esto, pero si tú estás interesado en, en algo tan importante como la salud, como esto de, de malaria, me comentaba: si, si, ese, si ese vector hubiera invadido más para arriba, la historia de salud de América hubiera cambiado completamente. ¿no? Entonces, esto es una aproximación que te puede hablar bastante más que nada más un modelo de mapa pues correlativo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes viajando en México han tomado una protección contra la valla? ¿No? Yo nunca lo había hecho en México. porque Hemos tenido que hacerlo porque aquí no hay buenos vectores. Si esa especie no hubiera extendido por toda su potencial, Sería otra cosa. Yo agarré a María al dando un curso exactamente como esto, donde exactamente como esto en la tarde viendo un par de sacudos, y ya. Imagínate México con un buen vector de Madaria. Sí, yo quiero sea, pues a mí también precisamente la dispersión y los factores que promueven la dispersión de los, de, de los individuos es una cosa que me ha mucho la atención. Y es que, bueno, al menos lo que he visto es que eh, cuando hablas dos veces y más horas y, y eh, cuando comparas qué tanto se mueven en su propia y en las lugares invadidos, sobre todo en cuestiones de insectos, es que cuando um, el epidópto en particular, si pues, hay corrientes cálidas que promueven, no que, que, que avanza más rápido, pues eso cambiaría un factor totalmente de, de manera radical. O sea, simplemente que yo trabajo en Argentina no se mueve porque más de tanto las corrientes cálidas que puedan promover que se muevan. Entonces, si uno toma en cuenta como esos factores pues, o sea, son modelos que se salen totalmente como de, de, sí, de lo esperado. De los, de lo esperado. Entonces, por eso era que preguntaba si ese, mm. si ese valor de ese 50 bueno, kilómetros era de solo una región, mm. o habían sacado como de diferentes regiones, como para poderle, sí, para cambiar los parámetros en, sí. de, en diferentes escenarios de ese tipo de, de dinámicas sí, sí, claro. atmosféricas, que además nos parece que no sé si, si se han usado tanto esos factores que son muy, muy, muy importantes, al menos en cosas que cuentan. Sí, claro. Mira, uno es que te vayas a las simulaciones y pruebes distintos kernels. Eso es cuando no tienes datos. Pero cuando tienes datos de un buen modelo de nicho, puedes hacer función de la distancia y función del de modelo de nicho. Propones un kernel de expresión con esos dos factores. Y, por ejemplo, si vieron cómo es distinto el, el, la difusión en el caso de Gileboros, en este ya está como dirigida porque ya no hay un diario de dispersión, otro factor que es la de la unidad. Entonces, aquí ya es una imagen, un modelo que me hace un poco más realista porque la especie no va a colonizar, o bueno, no va a, sí, colonizar en sitios donde no hay nicho, ¿no? ¿sí? O que la calidad del nicho es muy baja y que la dispersión no es suficiente como para ese umbral de. de pero por el efecto ahí, ¿Sí? si quieres, cuestionar un poco bien, ¿qué son estas ecuaciones? Imagínate que si tienes una plancha de metal, también, digo, una plancha de metal, y la de la reacción, entonces te vas a hacer plan, la plancha y agarras el vendedor y lo pones abajo. El disturbio se va a propagar de manera esférica, eh, en el caso de la plancha, de manera circular pero se llama de En el caso de la velocidad, la ecuación de es la misma. Entonces, aquí lo que...?